Buongiorno cari amigo, muy buenos días, muy buenas tardes para todas las personas que nos guardan en este canal eh, gracias, miles, miles, miles, miles, miles gracias si tú ancora no te has inscrito, te doy 5 segundos para que te escriba a este canal ok, lo he hecho, mille bene gracias, gracias miles. el giorno de hoy, voy a hacer un workout para meterte en forma este weekend hecho eh, el cumpleaños, las bambinas no me la echaron, hacer eh, mucho actividad física. Ahora, el giorno de hoy voy a entrar con todo, voy a alimentar el cuerpo tónico y e fuerte. Para el giorno de hoy habíamos bisogno de puestos a tres: una banda elástica. Si tú no hay la banda elástica, no te preocupes, puedes prender dos confesiones de agua, latte, vino, cualquier cosa que sea pesante. Habíamos visto de cueste, vamos a jugar un poquito de piegamenti. Si tú no hay cueste, no hay problema, lo puedes jugar sin esa cueste a 13. Eh, cueste a 13 sirve para un po' ejercicios. Si tú no lo hay, no te preocupes, prende due panni de. O dos trajes lo, lo puede meter un poquito de, de agua y hay finta que va a pulir el pavimento y así lo reemplaza. El giorno de hoy vamos a hacer un circuito intervalo. Vamos a hacer 30 segundos de, de labor con 15 segundos de recupero. Serán otros ejercicios. Oye, yo lo voy a repetir hoy tres vueltas porque, como el weekend, no es para a Voy a recuperar, recuperar. Lo importante es que tú labores a tu ritmo, a tu ritmo. Tres vueltas lo voy a hacer. El giorno de hoy le envío un saludo muy, muy especial al toro del Bron, Jake La Mota. Mira cómo con este entrenamiento. Voy a que tú lo hagas. Ok, vamos a iniciar eh? con un poquito de, un poquito de, de movimiento. Vamos a, a, a soler un poquito con la... Uh, un poco de stretching a nuestro cuerpo, que del weekend no movíamos ni gente a la hora vamos a, a elevar un poquito la, la temperatura, vamos a hacer un, un piccolo rescaldamento vamos a hacer eh, 30 jumping, hacemos un poquito de skipping, hacemos otros ejercicios e iniciamos nuestro circuito workout full, full, full, todo el cuerpo ok, ok, adentro de todo lo es el, el, el teléfono ok, vamos a empezar con un poquito de corseta, corta del posto ayúdate con le mani, con le mani, con le mani. ta ta ta, punta de piedi, punta de piedi. ok, ok, ok ¿Qué cosa vamos a hacer? vamos a saltar la corda, cuesta el movimiento, dale punta, punta, mueve los brazos ta, ta ta ta ta ta ok, sale un poquito el pie, el pie, el pie. guarda tra, tra, tra, ok Sí, perfecto, ok Nuevamente sin la corda, sin la corda, un poquito de skipping, skipping, skipping, skipping, skipping. Ok, vamos a, a iniciar con, con jumping ya. 20 saltinos 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no seis estanco ancora, no, no tanco, estanco. Continua, corsa, corsa, guarda, corsa en el posto, corta, corta, corta, corsa, corsa, corsa en el posto, está ok, adesso. vamos a tirar su el ginocchio, vamos a jugar el puesto va, uno, ta, coordinación, va, ta, ta, ta, ta, ta. ok, continua, ta, ta, cinque in più una ta, due tre quattro quattro cinque cinque in più uno due due queste <ride> tre quattro ah ultimo ultimo ultimo Ok, perfecto Corsa, corsa Ok A eso vamos a La temperatura salí un poquito ¿no? Si <ríe> tú voy Puedes dar un poquito più de riscalda, ¿ves? Esto? Importantísimo no, Una hidratación Me hidrato Tú te puedes hidratar Con, con la birra Con el agua <ríe> Con la Coca-Cola No, mentira Tú debes hidratar Con lo que te piace De più. Yo adesso estoy bebiendo Puro agua Guarda, Agua Ah, fresca, fresca Ok, como he dicho prima, vamos a hacer eh, 30 segundos de, de labor. Tú vayas a tu ritmo, lentamente o piano, piano. Lo importante no. es hacer los 30 segundos con 15 segundos de recupero. Perfecto. Vamos a iniciar con este. Vamos a meterlo cuá. Vamos a meterlo cuá. Vamos a hacer eh, piegamente, piego, abro y chiudo pie y dietro. Ok, prepárate, prepárate. 30 segundos de. De, de, de ejercicio con, 10, con 15 segundos de recupero ok, cerco mi timer, mi timer aproximadamente esto dura 20 minutos 20 minutos con 15 segundos prepárate 3, 2, 1 via 4, 3, 2, 1, 0 nuestro primer ejercicio va. nuestro primer 1, 2, 3 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arriba. 1, 2, 3. Va. 1, 2, 3. descendo. 1, 2. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Voy a aprender mi... Mi banda elástica, si tú no has la banda elástica, no te preocupes, lo puedes hacer en esta banda. Chao los regas, los bambinos me saludan. Los próximos que se Ok, prendo la banda y echendo, guarda. Lentamente. Facho así, Ok, va. Ok. Ok, lentamente. Ok. Vado. Sí. Sí. Sí. C. C. que el ginocchio no supere la punta de... ok perfecto vamos a hacer un poquito de abdominales de, de abdominales abdominal. utilizamos eh, cuesta tres. si tú no te la hay usa el paño el paño el extracto para pa Continúa. Ok. Va, sí va. Uh, fuerza, fuerza. Uh, próximo. Vamos. Uh, Se siente. Madre de Dios. Madre de Dios. Se siente. Nuevamente el elástico vamos a fare un poco de chipiti chipiti piego ginocchio esquina directa va lentamente si ¿Sí? si sí, vayu vayu vayu vayu va, salgo, esquina directa Dale. piego ginocchio va. uso aunque la fuerza del abdomen Ya, yeah. yeah, ¿cómo se siente? ¿Cómo se...? La hora del bichipite. Ok, nuestro próximo. Voy a hacer el Mountain Climber. Mountain un climb Uso la 13. Si no un la no te preocupes. Si es la 13, también va bien. Ok, guarda. 1, 2, 3, va adelante. 1, 2, 3, va adelante. 1, 2, 3, 1.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 a fondi, a fondo Siempre con ejercicio per le gamba. guardate Dietro. Salgo. Salgo. Ah. Puesto lentamente. yeah, Yeah. yeah, yeah, Guardate que el ginocchio más va avanti que la punta del pie. Ah. Sí. Sí. Lentamente. Ah y tú ir a hacerlo, dale più resistencia, prende más più. Più resistente. Este yalo es intermedio. Ok, vamos a cambiar de, de pie. Cambio de pie. Cambio de pie. Sí. Topo de cuesta, andamos con ejercicio de espalda. El toro del brown, Jay, yeah, la mota, ¿cómo va? ¿Cómo va el lamento? la <ríe> Ok, Tú te que este esfuerzo vendrá para gato. Y Eddie? cumpleaños, un año en più. <ríe> ok, ok, perfecto. Ok, ha venido el sole. sol. Sol, sol, sol, sol. Vamos a hacer un ejercicio por el espalda. Por el espalda prenda l'elastico, se tu non si l'elastico prendi le due botellini guardalo qua, brazo diritto va, lento lento sempre la spalla ah, ah. vamos, questo è reale, questo è reale, ok Usa la fuerza del abdomen. Ok. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a parar un poquito de gamba, Abro chiudo. Abro chiudo. Y toco terra. guardate, Abro chiudo y toco terra. Ta. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta. Toco. Ta toco, ta, toco, ta, toco, guadaño punto, ta, toco, ta, toco, ta, toco, dopo di questo iniciamos de capo, ecco okay. eh, Sí. ok, ah, andiamo, andiamo, nuevamente, nuevamente, va, va, uno, abro, cierro, uno, uno, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ta, ta. Uh. Madre de Dios, escuas elástico. Uh. Fa caldo, fa caldo, elástico. Ah, sí vamos, andiamo Sí, el toro del Brown, Jay, yeah. la mota. Ok, vamos a pulir el pavimento. Vamos a pulir el pavimento. Vamos, vamos. Te la falla te la fall, te la falla No mola más. Okay, largo, largo. Okay. Va. Uh. vamos, vamos estoy sudando el prosecco la torta vamos uh. madre de dios Juan no se esquerza, Juan no se esquerza, bichípiti, Mi Mi bichípiti, Mi bichípiti, si lo prendo más largo, que más resistencia, largo, largo, ah, uso la fuerza del abdomen, Sí. Ah, resiste. Resiste. Resiste. <tose> ¿Cuál continúa? Mountain climber. Vamos a farlo sin sa 13. Sin sa también Tú guarda cómo se fa sin sa 13. baby sueño si tú. No es la Tú Tu sei grande. Mountain climber, sin sa 13, guarda. Uno.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 Estamos sudando, estamos sudando. Nesuno ah, te regala niente. Fui más en YouTube. Ok, próximo, próximo. Gambe, gambe, gambe, gambe. <tose> Les recuerdo en el canal también habíamos videos para guadañar el salto, salto, salto vertical. Para la gente que juega básquet, para bolo, para mano. Vamos, para ven. Fuerza, fuerza, sí, sí. Ah, resiste, concéntrate. Ah, sí. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Está arribando la NBA, está arribando, está arribando la NBA, está arribando. En tres giornos inicia la NBA. Fuerza Boston, fuerza Boston. Tango, tango. Prendo y haciendo ta, ta, con equilibrio, ta, ta. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. espalda espalda espalda espalda con el elástico hago así de lado vale ya lento lento lento ya ya usa la fuerza del abdomen Ya. Vamos, vamos. ¿cuál continúa? Continúa. El de gamba. Abro kiuto. Vamos a cruzar adelante. Encrucio adelante. Va bien. Y toco siempre dietro. con Toco. encrocho, guarda. encrocho Tra. Abro. Tra. Ta. Ta. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Tra. Toco. Perfecto, perfecto Raga. Perfecto Raga. Último esfuerzo, último. Último último, último, este esfuerzo vendrá pagado, no se mola la mano, qua uno, dos, tres, su, uno, dos, tres, se si va, uno, dos, tres, uno, dos, tres, se va, uno, dos, Tres, uno, dos, tres, si va. Escote elástico. Ok, va. Siente. Uh, ok ya yeah. ya yeah. ya yeah. esto no puedo que me va morir la policía del pavimento vamos la policía del pavimento Pero no son excusas. Vamos. Vamos. Vamos. Resiste. Vamos. Ok. Se puede, sí si puedo. Cambio. Esto es reale, esto es reale, esto es reale. Bicipiti. Lentamente, Montan Clipper, vamos a hacerlo normales, normales, normales. Ah. 1. No Ya son muerto, pero no uno male. A poco 45 y no lo siento ancora 1 que ginocchio no supera la punta del pie ahí. manca no tuve ese ejercicio No te rinde más. Raga, el último. Cierro, abro. Cierro, abro. Ahí va. toco giro toco giro ta ta toco ta giro ta normale giro ta normale abro toco giro normale giro ta normale ta giro toco normale ta giro ta normale Ah, uh. no es tanto fácil después de un weekend movimentado gracias veramente a todas las personas que han guardado con este canal y que han faltado con este entrenamiento si volete rayungere eh, tante cosas dovete más más molar a la prima dificultad las cosas vela siempre costan gracias veramente vamos a hacer un poquito de, de stretching dai. de stretching en el posto muevo el pie muevo el pie continua continua continua continua continua continua continua el toro, el toro del Brown, Jay, la mota, ¿cómo anda tu entrenamiento? ¿Cómo anda? andado? o no? Si lo hay falta o no, láchame tu comento, Soto. Vuelvo a ver tu comento. ¿Dónde te dio più dificultad? ¿Qué cosa podemos, digamos, no mejorar? Ok. Llega una gamba, lentamente, echando. Cambio. Ok. Tú te dos en tú te dos encima y yendo. Prego, giro, giro una. Giro una otra. Ok, vamos a cortar el, el talón al glúteo. Si lo yamos, ¿no? Ok, cambio, cambio, cambio, cambio. La gente me dice, Pablo, ¿tú cómo haces ese cuerpo así? ¿Tú topeza o cuerpo libero el 80% corpo libre, Corpo libre. Lo que sucede es que yo soy constante, yo facho de 2 a 3 vueltas a semana, casi siempre, es como un estilo de vida. ¿Ok? Facho mesorina, mesora, mes hora no debe de hacer 2 horas, no, mes lo importante es hacer. Eh, en una corsa no vince el più veloce, sino el più constante. Ok, perfecto, abro, chiudo, un poquito, el bacino, el bacino, Tornen indietro, tornen indietro, avante, dietro, avante, dietro. Ok, ok, ok, ok. Piego el ginocchio y giro. Cambio. Ok, perfecto, vamos un poquito con la bracha. La cuesta braza, vamos a verlo avante, avante, avante. Cambio. Avante, avante siempre en dietro perfecto abro chiudo abro chiudo espalda en dietro avante su en yu prendo un poco de aria nuevamente ok por el giorno hoy ya hemos finito ya hemos hecho un piccolo eh, borcado de 20 minutos hemos repetido tres vueltas tú a casa lo pagan que cuatro vueltas gracias veramente a tutti. Láschame tus comentarios. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo.